Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a continuar analizando las ecuaciones de estado. Vamos a comparar cómo se comportan cada una de ellas. En este caso trabajaremos el gas ideal, también el factor de compresibilidad y por último la ecuación de Van der Waals. Vamos a ver qué diferencias tienen estas ecuaciones y cómo se comportan.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 y la ecuación de Van der Waals. Vamos a ir en orden para analizar cada una de ellas. Comencemos con la primera. Vamos a mirar la ecuación del gas ideal. No olviden que la ecuación del gas ideal viene dada como pb igual a rt. Y estamos trabajando con este volumen, pero en este caso sería el volumen específico. Esto para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Y qué unidad tiene el volumen específico? Es metro cúbico por kilogramo. ahora vamos entonces a reemplazar acá la presión que está multiplicando la vamos a pasar a dividir nos quedaría V igual a RT sobre, en este caso sobre la presión vamos entonces reemplazando el R, ¿en qué unidades está el R? necesitamos trabajar el R pongámoslo por acá va a ser igual a unidades de atmósfera o sea, a, perdón unidades de kilopascal y la temperatura en Kelvin, quiere decir que sería 101,325 kilopascal por 22.414 metros cúbicos. No olviden que esto es kilomol, kilogramo mol, por la temperatura que en este caso sería 273.15 Kelvin. Y a esto lo vamos a convertir a kilogramos. ¿Por qué? Porque el volumen específico lo necesitamos en kilogramos. Sabemos que estamos hablando del agua. Y el agua tiene 18 kilogramos o 18 gramos por mol. Quiere decir que en la parte de arriba pondremos kilogramo mol sobre 18 kilogramos. Para que nos queden las unidades en kilogramos. Miren que quedaría la siguiente forma. Kilopascal, metro cúbico, kilogramo Kelvin. Estas son las unidades que necesitamos para reemplazar el R. Entonces vamos a utilizar la calculadora para efectuar ese cálculo. El R sería entonces igual. No olviden que se multiplica estos valores y dividimos por lo de abajo, quedándonos lo siguiente: 0,4619 K kilopascal por metro cúbico sobre. Kilogramo Kelvin. Estas son las unidades. Es muy importante tener en cuenta que siempre ese R se debe corregir con el peso molecular de la sustancia. En este caso, no olvidemos que estamos trabajando con el agua. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, continuando, vamos a ir reemplazando entonces los valores del volumen. ¿A qué va a ser igual? Al R que ya lo encontramos, que es 0,4619 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin por la temperatura que equivale a 700 Kelvin y todo esto sobre la presión. ¿Y cuánto es la presión? Ya sabemos que es 15.000 kilopascal. Entonces, ¿qué podemos ver? Que se nos cancelan las unidades de kilopascal con kilopascal, Kelvin con Kelvin y nos está quedando metro cúbico por kilogramo. Por eso es tan importante corregir el R para que nos queden unidades de kilogramo. Bien, efectuamos la operación, multiplicamos entonces 0,4619 por 700 y lo que nos dé lo dividimos por 15.000. Esto nos da un valor de 0,0215 metros cúbicos por kilogramo. Ese es el valor del volumen específico. Entonces, Pero no olvidemos que lo hemos encontrado con la ecuación del gas ideal. ¿Qué nos está faltando? Calcularla con el factor de compresibilidad y por último con la ecuación de valor base. Vamos a calcular entonces ahora con el factor de compresibilidad. Vamos al punto B. No olvidemos que la ecuación del factor de compresibilidad viene dado por lo siguiente, Z es igual a Pb sobre RT. Despejando acá el volumen, nos quedaría, esto está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar, multiplicaría Z y dividiríamos por la presión. En realidad, si vemos bien, este valor ya lo hemos calculado, que es lo que hicimos con el gas ideal pero tiene una corrección que es con el Z, o sea que vamos a reemplazar ese valor, sería igual al valor de Z, que lo tenemos que equivale a 0,9 y lo vamos a multiplicar por el volumen que encontramos con el gas ideal, que es 0,0215. Efectuemos esa operación para ver cuánto nos da el cálculo. Entonces vamos a efectuar eso, nos daría 0,9 por 0,0215. Eso da un volumen específico de 0,01935 metros cúbicos por kilogramo. O sea que aquí hemos encontrado ya el punto B, que tenía que ver con el factor de compresibilidad. Miren que ya empieza a variar. Primeramente valía 0,021 y ahora lo tenemos que nos da 0,019 por la corrección del factor de compresibilidad. O sea que ya hemos resuelto estos dos ítems, el A y el B. Ahora, ¿qué nos está faltando? Aplicar la ecuación de Van der Waals. Vamos entonces a trabajar con la ecuación de Van der Waals para que miremos cómo nos varía ese volumen específico. Ahora vamos a continuar con la ecuación de Van der Waals. Es importante que tengamos en cuenta los parámetros que maneja. Tenemos ya ahora unas variables que son la variable A, la variable B que lo que hacen es una corrección a la ecuación del gas ideal. Esta es la primera aproximación con la cual se basó este modelo. Entonces vamos a mirar cómo varía este volumen específico ahora trabajando con ella. Veamos. Tenemos en cuenta lo siguiente. La presión viene dada por RT. Este volumen, no olvidemos que va a ser el volumen específico. No olvidemos eso. Y tenemos unas constantes A que podemos ver acá y la constante B. La constante A viene dada por la siguiente ecuación que es 27 R cuadrado por Tc cuadrado sobre 64 Pc. Y la constante B viene dada por R que multiplica a T crítico sobre 8 por Pc. O sea que estos valores son importantes a la hora de definir. Esto varía dependiendo de cada sustancia. O sea que existen tablas de las constantes A y B para cualquier tipo de sustancia. En este caso vamos a hacer el cálculo, pero no hay problema. Ustedes podrían utilizar una tabla para determinar. Ahora, empecemos analizando el A. Necesitamos unos valores de T crítico y P crítico, que son la temperatura crítica y la presión crítica. Para el agua, la temperatura crítica es de 647.3 Kelvin. Y la presión crítica equivale a 22,09 megapascal. Pero si lo convertimos a kilopascal, se convierte en 22,090 kilopascal. Estas serían las unidades. Ahora, vamos haciendo los cálculos cuánto equivaldría el A. Entonces, 27 por el R que ya lo hemos hallado que es 0,4619. Esto en qué unidades tiene? Tenemos que esto está en kilopascal por metro cúbico, kilogramo kelvin. La temperatura crítica, eso todo elevado al cuadrado, la temperatura crítica estaría en 647,3 Kelvin y esto elevado al cuadrado sobre 64 por la presión crítica que equivale a 22.090 kilopascal. Bien, vamos a mirar qué es lo que ocurre con estas unidades. Entonces, reemplacemos acá. Esto nos quedaría kilopascal al cuadrado por metro, 2 por 3 daría 6. Acá ah, quedaría kilogramo cuadrado. Por Kelvin cuadrado, esto nos daría Kelvin cuadrado y esto nos quedaría kilopascal. Miren que se nos cancelan las unidades de Kelvin cuadrado y también un kilopascal cuadrado cancela uno de abajo. Quedándonos que esto va a ser kilopascal por metro a la 6 sobre kilogramo al cuadrado. Estas serían las unidades para que las tengamos en cuenta. Ahora, reemplacemos el cálculo haciendo esto. Esto nos daría el valor de 1,7072 que, kilopascal por metro a la 6 sobre kilogramo al cuadrado. O sea que aquí ya hemos encontrado el valor de A. Es bueno aprender a calcular estas constantes. ¿Por qué? Porque la constante R puede variar dependiendo de la información que tengamos. Entonces no es difícil, solamente es trabajar con las unidades correctas para que no tener problemas con los cálculos. Ahora miramos qué pasa con B. Vamos a reemplazar B. B va a ser igual al R, que ya lo tenemos, que es 0,4619 por 647.3 sobre 8. Y la presión crítica, no olvidemos que es 22.090. ¿Qué unidades tiene la recordemos? que Quedaría kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo kelvin. Y aquí tenemos las unidades de kelvin y aquí las de kilopascal. Entonces, ¿qué pueden ver? Que se cancelan las unidades de kilopascal, kelvin con kelvin, y nos queda unidades de metro cúbico por kilogramo. Estas son las unidades para el B. Efectuando el cálculo, B nos da el valor de 000169 que metros cúbicos por kilogramo. Ya aquí hemos encontrado la otra constante que nos hacía falta. Pero tenemos un problema. Tenemos que trabajar con esta ecuación de estado. Y para ello, miren que aquí hay un volumen específico al cuadrado y aquí hay uno normal. Entonces vamos a mirar qué se debe hacer para ese volumen. Tenemos lo siguiente. Entonces, como vemos, la ecuación es una ecuación cúbica. ¿Pero por qué? Si nosotros reorganizamos un poquito esto, vamos a pasar esto a restar, quedaría aquí sumando, quedando más AB cuadrado, igual a RT, volumen específico, menos B. Ahora, esto está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces, agrupamos ambos términos, y nos quedaría de esta forma. B menos B, y esto igual a a RT. Ahora, no vamos a hacer las operaciones para generar la forma cúbica. Eso lo veremos en la próxima clase. Por ahora, quiero que nos concentremos en que este tipo de ecuación se puede reorganizar para convertirse en lo siguiente. Quedando la presión por el volumen específico al cubo menos P por B más RT que multiplica al volumen específico al cuadrado más A por el volumen específico menos AB. ¿Qué podemos ver? Que tenemos volumen específico acá al cubo al cuadrado y todo esto es igual a cero. Esta es una ecuación de grado 3 o una ecuación cúbica. Una ecuación de grado 3 genera tres tipos de raíces, pero para nuestro interés solamente nos vamos a interesar por una, que va a ser ese volumen específico que es importante para nosotros. Pero para ello, ¿qué debemos hacer? Pues debemos utilizar algún método para resolver este sistema. Eh, uno de los que se utiliza mucho es el método de Newton-Raphson, que utiliza derivadas y el cual permite, digamos, a través de una estimación, encontrar más rápido la respuesta. Para nuestro ejercicio vamos a resolverlo a través del método que maneja Excel. Excel permite hacer el cálculo de una forma muy rápida a través de la función buscar objetivo. O también se puede hacer con el solver. Pero para no complicarnos vamos a trabajar con el método que tiene que ver con la función objetivo o buscar objetivo. Entonces vamos a ese método. Tenemos aquí este método. Esto lo van a encontrar en la parte baja del video, o sea, que ustedes pueden descargar este archivo para que lo tengan y lo pueden utilizar cuantas veces quieran. Importante aquí, estos valores que se encuentran acá, no deben, o sea, esta partecita grisecita, no debe ser modificada. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos ver las variables que hemos encontrado. No olviden que acá esto estaría P. Eh, acá estaría, P, recordemos la ecuación, pb cubo menos pb más rt que multiplica a b cuadrado más ab menos ab igual a cero. Estas constantes, esta se le conoce como la constante a, a esta se le conoce como la constante b, a esta como la constante c y por último a esto como la constante d. Ahora, miren que tenemos aquí las constantes de Van der Waals. Tenemos la constante A que la encontramos, B, la presión que es 15.000 kilopascal, la temperatura en Kelvin y el R que es la constante que ya hemos hallado que es kilopascal por metro cúbico, kilogramo Kelvin. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Este programita lo que está haciendo es que va calculando cada una de ellas. Entonces, el A sería la presión, este sería esta operación que está acá de suma este sería eh, la, la, la variable A. No olviden que esto es solamente el valor de A. D sería en este caso A por B, que lo tenemos aquí. Y aquí pues, ya podemos resolver esta ecuación cúbica. Pero, ¿qué vamos a hacer? Miren que aquí nos dice un valor supuesto de volumen. Entonces, necesitamos hacer una iteración para encontrar ese volumen específico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí, en esta casillita, el volumen que nos dio con el gas ideal. No olviden que nos dio 0,0215. Es el volumen específico. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Aquí está la ecuación cúbica. Acá está toda la ecuación, ya representada con este valor que va a ser el volumen. Miren que está aquí rojito. C8 al cubo, C8 al cuadrado, C8 y el valor de acá. O sea que aquí ya está totalmente listo todo para resolver. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta que se desarrolle esa iteración o ese método que me permita calcular ese volumen específico. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a datos. Y vamos a seleccionar la parte donde dice análisis e hipótesis. Vamos a escoger donde dice buscar objetivo. ¿Y qué es lo que nos dice? Definir la celda. ¿Qué celda vamos a definir? Pues la celda donde se está haciendo todos los cálculos de volumen específico. Y que necesito que sea igual. No olviden que todo eso debe ser igual a 0. Entonces vamos a poner acá en la casita de abajo 0. Y cambiando la celda. Esta es el valor estimado del volumen que hemos dado. En este caso equivale a 0,0215 Entonces vamos a llamar ese volumencito. Lo seleccionamos, volvemos acá. Y damos a aceptar. Entonces recordemos, definir celda significa la ecuación que vamos a operar. La parte del valor es igual a cero porque la ecuación cúbica es igual a cero. Cambiando la celda significa el valor que va a empezar a ser como una especie de iteración o de cálculos para encontrar ese volumen específico. Y por último le vamos a dar a aceptar. Miren que esto empezó a cambiar, miren que esto ya es igual a cero. 0,000, es un valor demasiado pequeño, podemos considerar de que se puede considerar ya como un 0. Y miren que este valor cambió, ya no es el mismo. O sea que el volumen específico que nos está dando acá, por Van der Waals, va a ser de 0,017445 metros cúbicos por kilogramo. Este sería el volumen específico, si lo queremos encontrar con la ecuación de Van der Waals. Entonces, miren que varió. Varió mucho con la ecuación de estado, varió con el factor de compresibilidad y ahora lo hemos encontrado con la ecuación de Van der Waals. La próxima semana vamos a ver cómo se encuentra esta ecuación cúbica que está aquí, pues que acabamos de ver. Esa ecuación cúbica, cómo se comporta y cómo podemos llegar a plantear con la igual a, igual a cero. Con esto daríamos por concluido este video. No olviden que tienen el archivito allá abajo para que lo descarguen y tengan el manejo de la ecuación de Van der Waals, que es una ecuación que se utiliza mucho en la parte de cálculos en todo lo que tiene que ver definición de estados termodinámicos. Con esto daríamos por concluido esta siguiente parte del curso de termodinámica y genios nos vemos la próxima semana si te gustó mi vídeo no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos de igual forma te invito a que me sigas en instagram y Facebook. muchas gracias y hasta un próximo vídeo